Los hábitos son pequeños triunfos, son rutinas o conductas realizadas de manera regular, incluso la calidad de nuestras vidas depende de la calidad de nuestros hábitos. Para poder ser mejor es necesario empezar ahora mismo. No esperar a que termine la carrera, a que me case, el momento es ahora. Realiza pasos graduales. No quieras cambiar todo de un momento a otro, da pasos graduales. Escribe tus metas. Esto te permitirá tener un punto de referencia. Cuéntale a alguien. Sobre todo, a una persona que te apoye para no rendirte. Realiza acciones concretas. Se especificó en el hábito que piensas realizar. Enfócate en la meta. En cuál va a ser lo que vas a obtener. Mejora en 1% todos los días, recuerda que el éxito es el resultado de lo que hacemos día a día, es decir, de nuestros hábitos, no hagas transformaciones drásticas que duren poco. Tu peso es un indicador de tus hábitos de alimentación. Tu conocimiento es un indicador de tus hábitos de estudio. Nosotros obtenemos lo que hacemos todos los días, tenemos que ganar pequeñas batallas y a la larga definen nuestro futuro. Los grandes hábitos son resultado de varios sucesos ocurridos con anterioridad y que se van almacenando hasta conseguir un cambio espectacular. Enamórate del proceso y no del producto final, por lo que no tienes que impacientarte por el resultado, lo que te hará feliz durante todo el proceso. A algunos corredores les pasa que cuando entrenan mucho tiempo para una carrera, cuando termina la carrera dejan de entrenar. Por lo que es mejor un ciclo de refinamiento y de mejora continua. El término hábito atómico se refiere a ganancia marginal, con un componente exponencial, que resulta ser muy grande con el tiempo. Los hábitos son como el interés compuesto, que van aumentando con el tiempo. Los hábitos trabajan contigo o en tu contra. Los hábitos atómicos son como ladrillos con resultados espectaculares. Olvídate de las metas, mejor concéntrate en tu sistema. Es importante distinguir tres capas en el cambio, la primera en que crees a lo que llamaremos identidad, segundo lo que haces a lo que llamaremos proceso y tercero que obtienes a lo que llamaremos resultado. Las creencias son fundamentales ya que no es lo mismo decir quiero esto, a decir soy el tipo de persona que es esto. La meta no es leer un libro, la meta es convertirte en lector. Entre más repites la conducta, más refuerzas la identidad, asociada a la conducta. Entonces no te enfoques en lo que quieres lograr, sino en lo que te quieres convertir. Una vez conseguido esto es importante que revises tu sistema de creencias, para convertirte en tu mejor versión. El sistema Pointing and Calling es decir en voz alta lo que piensas hacer y cuál es el resultado, esto eleva el nivel de conciencia de lo que hacemos, cuando los hábitos se vuelven automáticos, dejamos de prestar atención en lo que hacemos. Se trata de hacer específico cuando y dónde se realiza el hábito. Las cuatro leyes del cambio de conducta son, uno hacerlo obvio, 2. hacerlo atractivo, 3. hacerlo sencillo y 4. hacerlo satisfactorio. Hacerlo obvio por ejemplo poniendo señales que se encuentre frente a ti. Por ejemplo si quiero ir al gimnasio y te paras a buscar toda tu ropa por la mañana, es probable que a los dos días desistas, en cambio si preparas la ropa desde un día antes te darás cuenta que se te va a hacer más obvio el irte por la mañana al gimnasio y a la inversa la forma de eliminar un mal hábito es bajar la exposición a la señal que lo desencadena. Segunda ley hacerlo atractivo. Por ejemplo rodeate de personas que tengan los hábitos que quieres adquirir, crea rituales de motivación antes de realizar el hábito, estos se construyen a partir de la frecuencia con que se practican, no cuánto tiempo se practican. Tercera ley hacerlo sencillo. Los hábitos se forman cuando una conducta se vuelve automática mediante la repetición frecuente. Si quieres alimentarte mejor los fines de semana pela y pica la fruta y verduras suficientes y colócalos en contenedores de plástico, que te permitirán una semana saludable. Cuarta ley hacerlo insatisfactorio. Cuando hacemos un mal hábito, hacer un contrato de hábitos que añade costo social a cualquier conducta. Los hábitos deben ser smart, específicos, medibles, alcanzables, realistas, programar el tiempo. Bueno hasta aquí. Estas ideas se encuentran basadas en el libro Hábitos Atómicos de James Clear. Espero que te haya gustado y si es así no te olvides darle like, activar la campanita para recibir notificaciones y suscribirte para apoyar el contenido que se realiza como este, gracias y hasta la próxima.